Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy no hay setup, pero sí que hay gafas transparentes. Eh, deciros, hoy voy a hablaros de una cosa bastante concreta y muchos me preguntan por qué he escogido el tratamiento de estimulación magnética transgenal repetitiva. Eh, yo ya en toda la etapa que llevo eh, he usado muchos tratamientos y entre ellos el TEC. El TEC digamos que es terapia electroconvulsiva, os dejaré una descripción aquí arriba para que veáis lo que es. Y realmente es mucho más invasivo y ya después de tantos años digamos que la depresión ya es tan fuerte que es mejor pues irla gestionando de a poco. De la misma manera deciros que mi mujer me ha comprado una sudadera verde para empezar a representar el color de la salud mental. Y seguramente a finales de semana os podremos mostrar una cosa que os va a gustar mucho. Sin más, yo me despido, muchas gracias a toda la gente que está comentando los vídeos, Recordar darle like, comentar y compartir para que siga creciendo el tema, que ya está creciendo mucho y tengo a mi perra aquí, que os va a decir hola, hola, uh, adiós, un abrazo chicos, os quiero mucho.